Se trata de Félix Antonio Ventura, presidente de la comunidad del Jaya de esta ciudad, quien denunció que fue atracado a mano armada por dos desconocidos y despojado de una pasola en la calle Núñez con Libertad de esta ciudad. Me atracaron a, anoche, yo venía por la Núñez con Libertad y ahí me atracaron dos en, en un motor. Sí, había uno, eh, estaba armado, me cachó ahí y se me, me llevó la pasola simplemente la pasola un artista blancas bueno yo a ellos no lo conozco pero a uno le llaman greuri y al otro le llaman ¿cómo fue? Eh, hay uno detenido que está preso eso fue como a las 11 y 40 de la noche yo cuando venía de, de, de, por la Núñez, con libertad, me salieron ellos dos. Y uno me cachó y el otro me, me llevó la pasola. Pero hay uno detenido aquí. Bueno, que hagan justicia, que me busquen mi pasola, simplemente. Para NTN, Iliana Durán.